20, 20, ya son 20 y aquí sigo latente. Como... ¿Qué pasa, Peñita? Somos de calle, estamos aquí en el estudio de Show Business colaborando con la movida. ¿Dónde sí, se dan, sí. Próximo 29 de septiembre, hacen 20 años esta gente y queremos que vengáis todos porque va a ser un gran festival. Claro que sí, tío, todo para apoyar al Hip Hop y a Peña Humilde como Show Business, Tep y toda la peña que se involucren también. Va, va.